Hola, se supone que debería decir algo Algo Pero, LOL Y Estoy aburrido Aburrido Suspiro Aburrido Aburrido Aburrido LOL Oh no, aquí viene mi hermano no menciones su cabello, no menciones su cabello, no menciones su cabello, no menciones su mano, no menciones su mano, no menciones su mano. lindo cabello. La la la la la la la la la la la la